Guys, it's time to prepare the luggage. He's gonna leave all these clothes here because he doesn't want his family to use them. Is it? Is it a lie? No. I'm gonna use them. See the beautiful ones. He's gonna leave them here. Yes. That's why if you are from, if you gave a Guilherme a T-shirt, and you can see the T-shirt here, it's because he doesn't appreciate the T-shirt, and he thinks that the T-shirt is ugly. Okay, good. Most of the T-shirts that I put for you are here. It's good, baby, because it means that you like them. And we were calling to the embassy of Brazil to ask for information about the, the marriage and everything and they, I mean, they answered the phone from... Baby bring this one please, to record the videos oh, but it's a cool. They answered the phone uh, from 3 to 5 so we'll call later from 3 to 5 to 3. Guys, we got home today Today? We got home finally Now Guilherme is gonna prepare the luggage. The thing is that he has all this, but we don't know where he will put it. <laughs> Guys, he's gonna prepare the luggage now. Uh, his luggage looks super beautiful. I hope that they don't fall. Aguanta que te super más I A to put ver, in my a ver, a ver, a va a colocar todo eso. ¿Y, ¿Y cómo ha metido mi suegra todo esto aquí? Pues lo metí ¿Y eso? Vamos a empezar a Lo importante inside. es eso, ¿no Guillermo? Mira esta montaña, chicos guys Pero yo? Esta <laughs> montaña sí, sí. Ah, no sabe Esto es súper cool. Espérate Ahora voy a pegar los más importantes, ¿no? Voy a pegar los más importantes que si no, no tiene un grupo en Brasil <laughs> Aquí la que manda es ella uh, uh, Para saber, hacer maleta Toma este Aquí. No, tanto, toma. Aquí yo que he visto mucha... yo mucho... que sí, Guillermo ¿Qué? Porque la... bueno... No sé, ¿Qué algo? So crazy I still don't No sé cómo... No sé cómo voy a poner esto en el Me neither baby, and yo no focused <risa> Guillermo, ¿tú no tienes cosas debajo de la chufa acordando? <risa> o lo que te de ahí? <risa> <risa> Pero ya a la mesión del aeropuerto para hacer esto, veas que dice, este tío que lleva aquí tantos dedos Creo que ella ha visto demasiados videos en Facebook sobre cómo preparar Guillermo, si yo te las tengo redobladas. doblar No me las Pero vaya Espérate Guillermo, para Párate Enseñe a doblar alguna que te diga. El galo no sabe ya ni para dónde Yo creo que tendrás espacio para todo porque right? el luggage es empty ¿verdad? Guillermo, de verdad, ya tiene la ropa para venir. No, no, no. Guys, I think that Norman is gonna miss Guillermo so much That he wants to go That he wants to go in the luggage no. ¿Quiere dormir, Norman? ¿Quiere dormir? Vamos Vamos para dentro, Déjate, dormir, de dormir. <laughs> Por <esa razón. laughs> ¿Quieres ir con tu padrastro a Brasil, Norma? Muy padre Hombre, no es hijo suyo. Ya está, Guillermo aquí, ¿no? Estamos todavía aquí poniendo cosas. Dame algo más, Guillermo. ¿Este? Sí. ¿Este? Sí, lo que sea, para ahí. ¿Estás triste, baby? En el momento que necesito comer, he puesto todo lo <laughs> en el interior. Right no, no estoy chido, estoy normal, Pero creo que mañana. When we go to bed, like everything is ready before. When we wake, we thought that uh, it was okay because he didn't have to put many more things inside, but uh, we have all this to put. I don't know where And uh, his shoes. Yeah, it's normal. And look, guys, normal. He wants to go to Brazil. To meet his brother Quinho and stay with his father. Norma, Norma, Norma. Ah, bueno, eh, yo estoy impaciente. Guys, this one is full. And uh, this one down is almost full. The thing is that he has to put this. Viendo, echa lo todo, ve lo echando. All that. Madre <laughs> mía. All those clothes, de sí, Candy. Sí, with this. Y, y lo que deja aquí. Que mira, lo mismo, <laughs> cómo deja all that. mira cómo va a dejar ropero. <laughs> <Antes> de... <laughs> yo dice, no compra más cosas para Brian. <laughs> <laughs> Te Toma. No, no Toma. cosas que le comprar chiquillo Toma. Toma. yo, vamos. vamos. ¿Celoso? ¡Celoso! ¿Cuántas camisetas hay con etiqueta ahí? 14.000, pero ahora llega a su casa y dice: Mira, mamá, esto se lo compré yo. Sí, sí, sí, yo, yo, sí. Yo, yo, y no dice lo que le hemos comprado sí. a nosotros. Sí, sí, es así, ¿eh? Buena mollera. Sí. Espera, ¿cómo está? Es hora, güey, de ver el peso de la camiseta. Porque aparentemente. Porque tiene distintas medidas. bien lo de los en 8.700 pesos. A ver. ¿Cuánto es el límite? 10. Mm -hmm. yeah. 10 A ver, vamos, a ver, ponlo, Guillermo. Vamos, Guillermo. Deja fechar aquí para ver. No, si cerrar o sin cerrar, lo mismo es, hijo. No, pero ¿cómo no es serio. Oh, está, está errado. Es porque. Espérate. Esse es un pelo que ha caído ahí. <risos> <coughs> no deja así. <coughs> Ahora, espérate, no. Está errado, no está arrumado. No está certo. Espérate. El eh, ingeniero. No tiene ingeniero. I don't know how they are going to put all this inside. They they have finished this one and now that one I don't know how they will do. They got to put everything inside. Inside the luggage. Now the problem is that it might be heavier than 23 kilogram. Yo creo que esa va a pesar más de 23 kilos ¿Qué <risa> Tierra, <risa> cierra tú, yo me siento firme. Melendia, un violinista en mi tejado ¿Cómo para que le diga a usted lo que lleva usted en la maleta? Tú le dices, no señor, no me la abra Guys, the look is pretty, more or less red Because we will have to check the uh, date. It's our last night together. No, don't say our last night together. It's the last time. time that we're gonna sleep together until I come back or you come. Don't say our last night. Because I don't leave you, I they'll go die, you don't go die. A boca, don't... I'm be Now you're gonna have our dinner. <laughs> ¡Oh, toma! <laughs> ¡Tomad, <laughs> <laughs> <laughs> yo he oído <laughs> <laughs> <laughs> <laughs>